Oh, I remember cuando estabas encima de mí Solíamos hacerlo hasta el ecstasy Desde que te has ido nada es igual Chica fantasy Baby, I miss you But I don't find you Tato de encontrarte en el sleep Te llevaste una parte de mí. Sabes que te espero baby, llámame alfon, pero bebé, dime por qué, si lo no estoy en lo perfecto, ahora sigo solitario, extrañando tu cuerpo Oh, si nadie te lo hace como yo Ahora te cambio de fase y te complace igual que yo Baby y dime por qué que lo nuestro era perfecto. Oh, ahora sigo solitario extrañando tu cuerpo. Y nadie te lo hace como yo. Nadie te cambia de faceta con placer igual que yo. Oh, baby I don't know, tú eras mi rainbow. Sabes que soy único. Así radiante como un diamante, dura y brillante. Y la última que yo fue tu apoyo. Solucionamos los problemas en la habitación. Mm, ¿Y porque si lo nuestro era perfecto? Ahora chicos solitario estornando tu cuerpo. Quiero ser mirando triste, babe. En lo casó en otro amanecer. Mm, yeah. Y ahora me la paso por la serie. Pero no hay una igual que tú. Te necesito habitación Y me tu figura Tu sombra por todas partes Como si Fueras mi pieza de arte Baby dime por qué eh, Si lo nuestro era perfecto oh, Ahora sigo solitario eh, eh, Extrañando tu cuerpo yeah.